Equipo deportivo. Rafa Gol, gol, gol, gol, Rafa Gol. Gol. Hola, qué tal amigos, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentar el super debate, programa diferente a todos en radio y televisión. Todos los días en radio, de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, a través de La Voz del Río Grande, 910 en el AM, a través del Facebook Live, Rafa Gol al aire, y en YouTube, Rafa Gol Linares. Eh, todas las transmisiones de fútbol, ya estamos en la recta final del fútbol. Hoy estuvimos con América 3, Santa Fe 0, y el próximo domingo será la gran final. Y los domingos en Teleantioquia, emociona. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar con todos ustedes aquí al aire compartiendo el programa de la familia. Así que muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora y nuestra invitación especial para que hoy participe de premios. Tenemos premios. Ustedes tienen que llamar a nuestra línea 232-4604 y 018 5015 Tenemos la camiseta del Medellín, la de visitante. Con esta va a participar el Deportivo Independiente de Medellín de visitante. Así que deben de marcar las líneas telefónicas. A ver, y tenemos un reloj también. Y tenemos un reloj especial que vamos a estar entregando esta noche entre los que llamen hoy. El reloj de Mario. Aquí está. Reloj de Mario. Espectacular. La precisión suiza. Lindo. Espectacular reloj. Llame 232-4604 y 01-8051-5015. Es para que se comuniquen esta noche. Eh, bueno. Y la pregunta para ganarse todos estos premios es fácil. ¿Cuántos, ¿Cuál fue el primer título? ¿En qué año obtuvo Nacional el primer título? Y el Medellín el primer título. La pista la va a dar la voz enseguida, pero no. Pues, para, en los 50, ahí se la chuto de una vez. Bueno, eh, vamos a hablar del Nacional del Medellín. El Medellín ya tiene nuevas incorporaciones, solamente dos. Arboleda ya llegó para sí. Independiente de Medellín. Y el Melizo Matías Mier, llegó el Meliso. Ya firmó el Meliso Matías Mier con el equipo del Deportivo Independiente de Medellín y también pues hay jugadores que salen, sigue saliendo gente del Medellín y del Nacional las contrataciones son... Mmm, hasta ahora no ha habido una contratación importante, han repatriado jugadores, así que por ahora en Nacional solo hay menuda, nada más. Esperamos que contraten, necesitan un arquero. Lo vengo diciendo, después no diga que Maraes que usted le tiene que mochar la cabeza y lo tiene que echar de nacional, porque no tenía arquero. Miren, el arquero nacional era Cuadrado y Aldair Quintana, y entre los dos no hicieron un caldo, o sea, y dejaron a Aldair, sacaron a Cuadrado. El arquero Guerra, que apenas jugó un partido del otro, viene de jugar por allá en la B, sin ninguna experiencia. Si es bueno, viene Copa Libertadores, además Aldair Quintana, lo llaman a la selección Colombia en cualquier momento, y, y, y, y, y, y, y se queda nacional sin arquero un arquero de categoría. ¡Vamos a la mesa! Saludamos a nuestros panelistas a esta hora aquí con todas las medidas de bioseguridad. Aquí guardamos la distancia. ¿ve? Aquí lo tengo al hombre 915. Don Luciano González Sequea. Buenas noches, bienvenido al debate. Este es el hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre con la, de frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Luciano.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 Sí, estamos de acuerdo. ¿Vos diste que era golpe de opinión? Yo no. Yo le, no, no es golpe <risa> de opinión. Ah, está grabado. No es golpe yo de dije opinión. que era un jugador, que por, era buen jugador. Yo, yo diste que golpe porque, de opinión. Porque yo contestaría, mm. Danobis Banguero Tampoco es golpe de opinión. Pero más contratación Danobis Banguero que batía es Depende. Por un detalle, no. no es que le voy a explicar. Yo no estoy hablando por hablar ni por echar carreta. Un detalle así de pequeñito. En el fútbol colombiano ha ganado más danovil banguero que Matías Mier. Ajá. En ganancia, Vos mismo dijiste que era en ganancia, del en ganancia tiene más ganancia el señor Danoviz banguero que Matías Mier. Matías Mier pasó sin pena ni gloria por Junior. Lleva como 20 años en Equidad. Uy, me voy a ganar una vacía. el golpe Me opinión, voy a ganar una entiendo, vacía de la señora no de Mier. No pasó sin pena ni gloria por equidad y apenas ahorita ahorita en este campeonato vino a repuntar no sí. es golpe de opinión Ajá. golpe de opinión Ajá. es político no radio. yo no dije que era ningún golpe de opinión A mí Palabra, me la, en boca, le llevo la grabación palabras mañana que no me le hecho. llevo la grabación pero a mí lo que me llama la atención es que el director dice nacional está trayendo menuda y que está trayendo Medellín grandes figuras y Arboleda es un muchacho que ha hecho carrera en equipos menores grande figura está trayendo Medellín pero estaba porque bastante ofendido, es, bueno, pero para... es bueno que se mida las dos instituciones con el mismo rasero el golpe de opinión de Medellín se llama Bolillo Gómez porque ese sí es un hombre que, que atrae y que tiene recorrido y que puede decir aquí estoy porque sí ha ganado cosas obviamente Bolillo para que no se te olvide con Atlético Nacional porque Bolillo sí puede decir yo he ganado cosas con Atlético Nacional, bolillito, para que no se te olvide, ahora que estás tan henchido de rojismo, ¿Eh? de rojismo, parece una pista lleno de rojismo por toda parte. Y el señor Manguero ha ganado más en el fútbol colombiano que Matías Mier. Entonces, cuando hablen de menudas, yo estoy de acuerdo, no son grandes contrataciones, pero cuando hablen de menudo, hablen por parejo, por parejo. Porque ni Mier ni Arboleda son pues figuras traídas del sobaco de Júpiter. Para que partamos de eso. Mier, jugador de un campeonato en la actual. El resto de su carrera deportiva en Colombia, inédito. Sin pena ni gloria. Porque si fuera bueno, no lo hubiera echado Junior. Y Banguero, un lateral que se consolidó en el Tolima, que fue el autor intelectual del título que le regalamos al Deportes Tolima aquí en Medellín en un día que no quiero recordar. Entonces, vamos como haciendo las cosas a la correcta, ¿no? Porque queda la impresión que ¡Oh, Raúl Giraldo! ¡Se está llevando lo mejor del fútbol mundial! ¡Para armar el equipo imparable, el equipo de la galaxia! Y que Nacional no está trayendo nada. Hasta ahora ninguno de los dos ha traído pues la gran contratación que conmueva y que si hubiese público eh, hubiese generado mayores ventas de abonos para, para los equipos. Hasta ahora, ninguno de los dos, pero ojo, son pero los sí dos. han contratado pero, los dos, son buenos los técnicos. Nacional ha contratado un buen técnico, bueno. Guimaraes, y Medellín un buen técnico, El Bolillo. Y en contrataciones, ahí está Raúl, pura menuda, y lo mismo en Nacional. Eso es menuda, no han traído jugadores importantes. En su opinión... Pero es bueno que la, que la rectifique. Porque la vuelvo a rectificar. Porque usted, ¿no? dijo, porque usted sí. dijo que Nacional trajo menuda. Trajo menuda. Medellín trajo y arboleda. Y Nacional trajo pura menuda. Sí, porque es que porque arbo, si Arboleda arbole, es pura menuda, no ha pasado nada con él. Bueno. Y bueno, y Matías no es tan malo, pues, porque usted dice que es muy malo, pero no, no, debe ser no tan he dicho malo que es malo. No malo porque es muy malo. Se, porque eh, se eh, casó con él. A no, ver, no he listo. dicho que es muy sí. malo, he dicho que es un jugador. Que apenas despuntó sí. ahorita ahorita porque el resto fue si fuera bueno ya lo hubiera en encontrado. En Colombia no pasó nada con él, empezando por su primera presencia en Junior. En cambio con Vanguero, con Banguero si ha pasado o no ha pasado algo con Banguero? Campeón con Tolima, bueno, ¿no? Bueno, bueno. Cuando pero, le ganaron aquí. Yo A ver, eh, sí. puedo presentar ya a Gustavo osorio señor Luis? No, Lucero? bien pues, bueno. suyo, yo no tengo ni... No, pues si entierro. ya terminó o que le concedamos algunos minutos Otra más. Media hora. Saludamos en la mesa de la polémica del debate a Gustavo Osorio. Ustedes también como Nacional Puro Técnico, Bolívar Gómez. Bienvenido, bueno. señor Osorio. Vea, aquí a 9.15 también lo sí. tengo. Gracias, don Rafa Le doy gracias a Dios por todo. Y antes de hablar de si es buena la contratación o no, de Matías Mier y de Arboleda traje un testigo. Señor Arroyave. Usted estaba con Luciano compartiendo el Zoom, hablando en la voz del Río Grande, cuando el señor González me dijo a mi concepto que era que el señor Mier era buen jugador, él ripostó y dijo que era golpe de opinión, usted estaba al lado de él. ¿Acepta que lo dijo sí o, o no? O estaba no, chateando. Me tenés como, acusado, como el banco de los acusados. Sí. No, no, no. como el banco de los acusados, Gustavo. Usted estaba con él cuando pero él dijo... Yo lo que escuché... Que el yo señor, señor Matías mier en, en nada era de la verdad, golpe voy a decir. de opinión. Vean, Gustavo, yo voy a decir nada de la verdad y escuché que él dijo que era muy buen jugador. Eso ¿Astel? es lo que le escuché, que no, era un buen jugador. Él dijo, sí, pero que dije, era que golpe de opinión, no le escuché. Cuando yo... No le escuché. Suficiente ilustración, señor. Cuando yo dije... Cuando yo dije... En... Las plataformas de internet y también en la voz del Río Grande, que el señor Matías Mier era un buen jugador, señor Ripostoy dijo, ¿cómo decís eso? ¡Es golpe de opinión! Entonces ahora ya dice que es menuda, ¿cómo me parece? Es me... No he dicho que es menuda no. ni que es mal jugador. He no dicho jugador. Que, si, no. que si les parece a algunos no. que Vanguero es menuda, entonces mire, también mire. es menuda no, Matías no, Mier. No, porque no, Vanguero no, ha ganado no, más no, que Mier en Y, y, el no, y no podemos meter en la misma balanza. A Mier y al señor Vanguero, porque el señor Vanguero es lateral izquierdo y, y el señor se Matías, Mier, Matías Mier tiene un gran presente, goleador en la equidad y un jugador que le pega de afuera una asignatura que tenemos pendiente en Independiente de Medellín porque desde que se fue Ricaurte nadie le pega a ese balón de afuera ni cobra ni cobra, ni cobra tiros libres ni, ni cobra tiros el libres gol de ni, ni el no, también. No, y cobraba también tiros libres bueno. pero le decía pero, pero, pero, pero cobraba pero nunca le pegaba al arco no, y esa, pero, ese fue mi reclamo no, pero siempre pero si yo cobro un tiro libre le pego a una pelota quieta y es gol de Cano me abrazó con él, sí, porque yo levanté la pelota. Entonces, listo. Pero a mí me parece que las dos contrataciones de Independiente de Beijing, sobre todo de la de Matías Mier es muy buena contratación. Y lo de Bolillo Gómez, voy a hablar, pero si el señor se gastó 10 minutos y yo no puedo hablar ni un minuto. Tenía ra ya, tiene, ya razón, no tiene razón el señor Roldán, que ayer me paró en la 70 no y medio. me dijo, a usted no lo dejan hablar en el programa, Ay, no. hermano. Entonces déjenme hablar. Pobre, no necesita, hablar. No. No, nada, porque no. el señor se tomó la palabra por asalto. ¿Quién es el señor Roldán? 15 minutos, 15 minutos. Pues una persona una que nos escucha. Una persona como cualquier parroquiano que nos escucha. Y tiene derecho... Como la opinión más sagrada Hecho a opinar. Miren, Habló Roldán, quiero decir causa finita. Quiero decir esto de Bolillo Gómez. Quiero decir esto de Bolillo Gómez. Bolillo Gómez, gran técnico. Es mi técnico. Y es más, tendría que estar como uno de los candidatos en Selección Colombia, pero él ya. Dijo, no voy más con la Selección Colombia Porque él cree que ya terminó su ciclo Cambió Reinaldo Rueda, que fracasó con la Selección Colombia Quiere volver a estar en la Selección Bueno, tendrá derecho De Bolillo Gómez agrego lo siguiente Lo que no estoy de acuerdo con Bolillo Con vos Bolillo, que te conozco de toda la vida Es el show que armaste Don Raúl, no me eche en el primer año Eso no se dice, por favor Si usted es un técnico de categoría De charreteras de pergamino No tiene que arrodillarse ante un directivo Ay Raúl, no me echen el primer año. No, te vi mal ahí, Bolillo. Y Pero me estás bien. viendo a esta hora Sabe... y yo sé que estás de acuerdo. Claro, señor conmigo. Osorio, se lo dije esta Sabe semana. ¿Sabes qué le dije? Se lo Sabe dije esta semana. Y lo que más le enfatizo, señor Bolillo, a los técnicos los mantienen los resultados. Así que si usted en seis meses no ha resultados se va a tener que ir. A los tres meses los echan. Generalmente a los. Mire, en los primeros tres meses del campeonato, siete, ocho cabezas ruedas. Lo mismo para Guimaraes también. O sea, si usted a los seis meses no es campeón con Atlético Nacional, no ha ganado absolutamente nada, tiene Copa Libertadores, tiene mucho compromiso. Pero ¿cómo van es a ser si apenas hay un campeón? Todo. Por eso, a ver, don Elqui, don Augusto Veloso. Don Rafa. don Rafa, compañeros televidentes, un placer saludarlos. Bueno, mire, hay un nuevo jugador del Medellín que ha firmado para que lo coloquen, junto a Mier eh, y junto a Juan Guillermo Orboleda, se llama Giancarlo Pineda. Giancarlo Giancar Pineda del Cúcuta Deportivo, que pasó por Giancarlo el Cúcuta Negro. Giancarlo Pineda. Pineda. Giancarlo Pineda Rafa, volante mixto, acaba de firmar contrato con el Medellín, me lo acaban de confirmar. También. Y hombre, sobre Mier Mier, Mier, Mier, Mier pasó por Peñarol, pasó por Universidad Católica de Chile. Oye, no, el eh, hoy, es por que en la equidad hombre. jugó 65 partidos y marcó 17 goles no siendo delantero. Me eh, parece que la producción de Mier y por eso fue una de las figuras del campeonato Buen Rafa. Y cc, es la no producción de goles, no siendo delantero. No, es pues. un jugador volante, más volante que delantero. Que hacer, eso que sobre mismo. ese lado. Eh, ¿Sobre qué, perdón? De vanguero. ¿qué está está muy no, muy bueno. A ver, parece hombre. que los laterales izquierdos de, col de Colombia, bueno, así tenga 32 o 33 años, ah, es muy es bueno el jugador. Bueno, es sobre Medellín. Si cómo empezó? Que no, era no viejo. No, no. Que, no, que no, vanguero no, era, era verdad, muy bueno, no, pero no, es muy viejo. No, no porque usted... años tiene Matías? Matías, 30 años, Rafa. Bueno, 30 no, 31. Es que Lucio, hoy en la transmisión de fútbol, Lucio decía, Luis Pablo necesita nacional, es el volante recuperador. Es el jugador ideal para nacional. Muy buen jugador. Guimarães. Bueno, muy bueno, muy distinto a que lo necesita. Ese tiene 32 años. Me dice, no, estás equivocado, ese es un sub-20. No, 32 años. ¿Hace cuánto bueno, tiempo jugaban? Pero quiere Nacional. Lo, a, bien, a mí no, no. me importa bueno, mi pasos, listo. porque no lo conozco. Perfecto. No quiere Guimarães. Bueno, sobre, sobre Selección Colombia, rápidamente digamos lo siguiente. Reinaldo Rueda Oiga, llegó a Cali, está en Cali. Re, llegó Anciano. a Cali. Pero hoy habló Rafa esta tarde, el representante de Claudio Borgi habló para Colombia. Dice, ya es el, la segunda opción de Colombia después de Reinaldo Rueda si no llega ¿Quién? un acuerdo con la es Claudio Borges. Yeah. Oh, mi representante, no, no, ¿sí? oh, oh, oh. ex técnico no, no, no. de la selección chilena hey, ¿no? arrollado en oh. cuatro veces campeón con Colo Colo eh no, no, no, pues. jugó <risa> ex técnico Qué Colombia, ex técnico del Independiente de Valleineda del Boca Junior etcétera etcétera fracasado ¿Vicen? en todo lados esa es la opción eh, bueno, y esa es la opción que, que hay sí, en ya. Colombia La Federación dice el tipo Porque ya conocimos que no si no se llega a un acuerdo con Reinaldo Rueda Ese sería Y hoy hablaron Jugadores de la selección chilena, Arturo Vidal, dice, hermano, no tiene que seguir Rueda con nosotros. Habló Alexis Sánchez, Gary Medel. Hay un reconocimiento por Reinaldo Rueda impresionante. Uno o dos jugadores dicen, no, oh, ya, cambiemos, cambiemos, ya. Terminó el ciclo de Reinaldo Rueda. Pero las grandes figuras de Chile quieren que Reinaldo Rueda ah, no se haga para Rueda y continúe en ¿Ah? el bueno, Y finalmente, ¿cómo parece? ¿a dónde hemos caído vea, vea, en el El señor colombiano. Juan Carlos Osorio desechando ofertas de Corea ¿Sí o no? Claro. De sí, Corea, de, Estados de Unidos. selección de Estados Unidos. Hombre, de, y de Europa. Bueno. Y, y para, para que lo tengan en cuenta, la selección y no Oiga, tiene derecho. El, ah. Y cierro con esta. La prestigiosa revista internacional de negocios Forbes ha o dicho que se bien. adelanta la venta de un equipo del fútbol en Colombia, un grupo europeo compraría antes de junio del próximo año es lo que no creo. alcaldes de Manizales por 70 mil millones de pesos. Y llame a Manizales y dice, no, ese equipo no vale ni 30 mil, no vale ni 20... El, el, don Jaime Pineda está pidiendo 25 mil millones. 70 mil, ¿será Medellín? ¿Será Medellín? Forbes se equivocaría, la revista Forbes Internacional ah, ah, ah, se equivocaría de nombre, me pregunto vítame, yo. Bueno, por el 70 mil millones de pesos, dice ah, la revista Forbes. El Ford. colmillo de oro que tiene Luciano Friese. Sí, sí como Montecristo. Oiga, Luciano, Luciano, oiga, habla, habla... Eh, como la cobarde envidia toda ¿Por qué? hora. qué? ¿Ah? No bolillo... le pueden hablar del Medellín porque todo... Oiga, no, no, inmediatamente no, salta. Es que no oh. estoy me... riendo... un delirio No, total no de me estoy riendo del de Medellín. Me estoy riendo de la noticia ridícula. ¡Hala! ¿Será el Medellín, Hala, por el que están los sí, 70 mil no creo, millones de que, no, dólares? no creo... Primero que todo, vos sabes que yo no hablo así, puedes Ah, bueno. Primero que bueno, todo, vos me estás imitando mal. De si quieres de trovo, pues. Porque el señor... Eh, el sí. señor dueño del equipo está riendo por ¡30 millones de dólares! No visto visto ya. ¡Ni un chivo menos! ¡30 millones de dólares! ¿Qué tal esa? ¿Qué tal? Pero este dice que, ala, no, no es el caso. averigüé de... con Manizales, averigüé con mi primo Wilmar Torres y dice, eso es paja. Hablé, hablé con el directivo del Alcalde, que Ay, es amigo entonces... de nosotros. Usted sabe muy bien, Fernando Fernando Zapata me dice, don Jaime está pidiendo 25 mil millones de pesos, no de 30 mil. Eso, eso es para Medellín o no, para Alcalde. Yo creo que... Jorge se equivoco en ejemplos. Saludamos a don Juan Diego Arroyave. Bienvenido, Juan. Se chupó. Y usted, levante la mano derecha. No, jura decir la verdad, solo la verdad nada más que la verdad. No, de la verdad. Los no ¿Sí, hijo, eso o no ah, Buenas noches, Saludos para usted, para todos los televidentes. ¿Pero por qué no, la que, voz iba sí a decir la verdad, ¿por porque, que, porque que, la voz acaba de frente. Tengo Lo felicito, la voz. Usted va de frente. ¿Me dejan hablar que, a Juan Diego? ¿Por qué tengo que decir lo que vos querés que yo diga? ¿O lo que vos querés pensar que, yo, que diga yo no? Oh. Yo digo lo que yo piense y yo escuché eso, yo, yo hablo lo que escuché. Oh. Luciano dijo, es un buen jugador, pero yo ah, escuché. No. Yo no dije que había dicho golpe de opinión, no lo escuché por ningún lado. Pero que... bueno, sobre el tema de, de, de los clubes que están en este proceso de contrataciones y creo que Nacional, Medellín, ahí van contando sus, sus refuerzos para el 2021. Nacional con, el, con, con los ah. que, seis jugadores que pidió Guimaraes. Ojo, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Mucha gente está contando los tres jugadores que anunciaron prime, eh, primero. Jayen Palacios, que eh, este muchacho Neider ¿no? Moreno, que eh, Hernández? Hernández. No, esos no cuentan, pues eran jugadores del club. Ya, ya llegaron dos, ya llegaron dos, Banguero y Marulanda. Faltan cuatro, ¿quiénes serán? Esa es la gran pregunta. Ojalá dentro de esos cuatro por lo menos vengan siquiera dos golpes de opinión, dos golpes de opinión, dos equipos que sean, dos jugadores, perdón, que sean verdaderos refuerzos para que el equipo haga una presentación de Colos en la Copa Libertadores. Señores, es que Nacional es un equipo para estar arriba en el torneo subcontinental, estar marcando y, y, y dando noticias en el fútbol subcontinental. Y entonces, con participaciones que no son las mejores, me parece que por ahí no está bien el equipo Atlético Nacional. Y... Está Medellín, sí, está contratando. Esperemos una cosa es lo que llegue y otra cosa es lo que rindan en la cancha. Pero para mí, Matías Mier, gran jugador que trajeron, Gustavo, qué pena me da. Es un muy buen jugador el que ha, el que ha traído Medellín. Y como volante, goleador, un volante con gol, es muy escaso en el fútbol. Hoy por hoy valen ese Pero tipo de menuda. jugadores. Don Lavo, buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa Gol. Saludo cordial para usted, televidentes, internauta. Lo primero, sí lo dijo... Sí lo dijo, yo no estoy chateando a la hora del programa ni me estoy ah, quedando dormido. Sí, dijo no, que era no, un verdadero aquí... golpe de opinión ah, el tema de Miel para el equipo Ay, independiente sí dijo, Medellín. Segundo Claro, punto. el escadrón se Y une. lo digo yo el con mi opinión. es Por favor, tengo la palabra, señor director, usted me deja valer la palabra. Ya voy con ese tema. El argumento principal es... Amarilla. Eso, Amarilla. Eso. ¿Con amarilla? amarilla, con mucho gusto, ¿sí? ¿Amarilla, amarilla, mi amarilla, pensamiento ya, es el siguiente y con, es... y con este argumento cualquier otro es comentario cual, vale 11, huevo. Man. Por favor señor camarógrafo, 19 partidos, 10 goles, 19 partidos, 10 goles, partidos, 10 goles. es el volante llegador con mayor cantidad de goles en el fútbol colombiano es en este momento, Nadie es el cuarto, pero no la verdadera contratación razón, del Luciano, Deportivo Independiente de Medellín, es el cuerpo técnico, sobre todo con Bolillo. Bolillo, le diste clase de comunicaciones a la oficina de comunicaciones del Deportivo Independiente de Medellín, acercándote a la prensa. Felicitaciones. Eso sí, Rafa, y ahora lo van a ver. Le pregunté en la rueda de prensa sobre los jugadores. Bolillo, porque puede ser mandraque usted, pero si no le contratan buenos jugadores, no pasa nada. Y de Nacional, señoras y señores, estoy de acuerdo con don Rafa Gol. A Nacional le falta un arquero. Me contaron y como es una fuente muy certificada, lo voy a decir, Guimaraes recomendó queriendo tener un arquero. Y me dicen que los directivos le advirtieron que se quedara con lo que hay, que porque hay plena confianza. Señor Guimaraes, si usted se deja que los demás hablen por usted, así sea los directivos, no lo veo muy bien que digamos. Nacional Neita Contrataciones, golpe de opinión, Banguero que cada que llegaba el Atanasio le pintaba la cara Nacional. Muy bueno que llegó Banguero porque Nacional sí que necesita laterales. Don Rafa Gol, usted es el mejor gol de Colombia, hermano. ¿Qué hacemos, pues? Gracias. Ve, vamos a esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Los hinchas antioqueños sabemos cómo es, cómo es la jugada. Por eso en Antioquia mejor apostamos en BetPlay. Apuéstala a tu pasión y recibe apuestas gratuitas. Recarga tu cuenta. En nuestros puntos de venta, gana. Gana contigo. Autoriza con juego.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 sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Retornamos al Superdebate. Bueno, y estamos hablando del Medellín. A propósito, esta semana hizo una presentación del Bolillo. Eh, habló del cuerpo técnico de los jugadores. ¿Qué dijo el Bolillo Gómez? ¿Cómo fue el recibimiento? Con Don Ilkin! La voz. Estuvimos en la rueda de prensa la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico del Deportivo Independiente Medellín. Con Hernandarío Gómez, el bolillo que vuelve a casa porque fue técnico del equipo rojo en el 2012, recordemos, quedó subcampeón y también inició futbolísticamente sus labores como profesional en el equipo rojo de Antioquia. Profesor Hernán Darío Gómez, cuéntele a la gente del superdebate de Rafa Gol cómo llega a la institución, en qué condiciones, por cuánto tiempo firmó. A ver, hombre Bolillo. Hacemos un proceso a cinco años y le firmo por dos años y no me vaya a echar en el primer año porque el primer año va a ser muy duro muy duro porque el equipo está en construcción vamos a tener un año de mucho trabajo difícil pero nuevo viene haciendo un esfuerzo para poner el equipo en un buen punto es un cuerpo técnico con base en experiencia y juventud, Hernandario Gómez, técnico del equipo rojo, ha estado en mundiales de fútbol, ha dirigido equipos. Panzer Carvajal, de la historia del equipo deportivo independiente Medellín Oscar Pérez, uno de los técnicos más ganadores en la historia de las elecciones Antioquia, Didier Muñoz, también hace parte como preparador de arqueros de este deportivo independiente Medellín, Daniel Gómez, el hijo de Hernandario Gómez, precisamente es también uno de los hombres importantes de este cuerpo técnico. Seguimos observando qué dice Bolillo Gómez. Cuando yo empecé a sonar para la selección, lo primero que fue hice llamar a mi amigo y decirle, no, no quiero. Profesor Hernandario Gómez, bueno, hablemos de refuerzos, cuántos jugadores, qué posiciones y hablemos de nombres, nombres y contrataciones para el equipo rojo de Antioquia. Un abrazo, un un a su compadre, de por allá que eh, nosotros hemos hablado con los directivos y hemos hablado entre nosotros cualquier contratación que hagamos en un puesto en Medellín va a ser importante y necesitamos jugadores con mucha experiencia y recorrido para ayudar a una juventud que haya ahí en el equipo Hemos hablado de laterales, hemos hablado de las centrales, hemos hablado de volantes y hemos hablado de delanteros. Si ¿Sí me entendés, una base, una columna vertebral que vemos. Le... Si más o menos le hemos dicho a un rol, siete jugadores, siete jugadores que vengan a actuar, pero estamos en eso, en tratar de cubrir lo que más podamos dentro de los dos. Señoras y señores, Rafa Gol Radio y Televisión, el superdebate emociona porque Leantioquia les presentó la crónica Hernán Darío Gómez en el Deportivo Independiente Medellín. Bolillo, el pueblo está contigo. Bueno, compadre, le mandamos saludos. Pues hombre, él sabe el agua que la moja, que lo moja, ¿no? Y no dependes de un año, Bolillo, dependes del guayabo del día que tenga el dueño del equipo. Porque es que la experiencia se lo indica como he echado en, en vuelvo y repito y voy a hacer canzón con esto? En seis meses ha votado tres técnicos, tres técnicos. Caber Álvarez y Humberto duraron menos de un mes en el equipo rojo de la montaña. Entonces, Bolillo tiene razón en pedir que lo deje siquiera un año, pero no depende del año de trabajo, Hernán, depende del guayabo del día del, del dueño del equipo rojo. Pero yo, yo pienso diferente porque un hombre... <coughs> de la categoría de Bolillo Gómez, no solamente se va a quedar dos años, sino que se puede quedar los cinco. Él tiene que confiar en sus capacidades, porque él es el mejor. A mí me parece que ese tema que lo han criticado porque dijo, hombre, Raúl, no me eche dentro de un año. Es más la terminología paisa, ¿no? Del, del, mismo, del, mismo, del mismo técnico que se recordarán hace como siete años somos malos muy malos que nos echen a todos la terminología paisa del hombre no no hay sumisión para mí no hay sumisión allí es el mejor golpe de opinión que ha tenido Medellín en este, en este para empezar el 2021 para comenzar el tema de Borillo Gómez y creo que ojalá le respeten lo que él ha propuesto los cinco años ojalá lo dejen a él terminar su trabajo consolidar el proceso que le está diciendo y que le tengan paciencia en ese año que también está pidiendo. A mí me parece que él lo puede decir, entendiendo el antecedente de cómo salió con Medellín precisamente con don Raúl Giraldo, pero a, al micrófono no le queda bien, aunque es un hombre de charreteras. Antes de decirle al señor Raúl que no lo eche antes de un año, exíjale jugadores, porque si usted boli yo sigo insistiendo, no trae jugadores como Mier, que marca diferencia, no va a pasar nada con este Medellín. Primero antes de exigir que lo dejen más tiempo, exija buenos jugadores. Eh, sí, eh, a Hernán Darío, el Bolillo Gómez, eh, él lo dice de pronto de manera jocosa, pero pues, eso no le queda bien. ¿Rocosa? Bolillo, Bolillo, Yo lo vi muy serio. Bolillo, Bolillo sabe, Bolillo sabe que, que a los técnicos los mantienen los resultados. Si un técnico no da resultados, se tiene que ir. No tiene que esperar un año a que lo echen, no, señor. Aquí echan los técnicos. Si no vea, Alexis García llegó al Junior, perdió siete partidos, lo echaron. Llegó el otro en tres eso? meses. Eh, gamero, campeón contra Lima, llegó a dirigir lo echaron, ahí afortunadamente usted cree lo aguantan, Sierra, bien, ¿eh? lo echaron por resultados? ¿Lo echaron? ¿Usted cree que Humberto Sierra que duró menos, menos de un mes? ¿No le dieron? Lo echaron por resultado, entonces en eso tiene razón, en eso tiene razón Bolívar deme un año, pero no, pero no lo manifieste de esa manera, ¿usted cree que Humberto lo echaron por...? ¿Qué resultado puede ofrecer un técnico en tres partidos? En la liga de los eliminados, ¿qué resultado puede ofrecer? Y no lo echó el señor dueño del equipo entonces, es que es el problema, el problema no es que es un equipo que se, es el equipo que se llama Deportivo Independiente Medellín. Entonces ese es el problema. Propiedad de Raúl Giraldo, propiedad privada de Raúl Giraldo. Y él en su propiedad privada para sentar que él es el gamonal del equipo, echa cuando le da la gana. A quien sea, echa cuando le da la gana. Ya Bolillo probó esas mieles. Sí, pero vos que, el hombre quiere decir que solamente Raúl Giraldo y, y es tan atrevido el señor que dice que depende del guayabo de Raúl Giraldo. A mí me parece no. muy exagerado ese concepto porque Ardila Lule también sacó a Juan Carlos Osorio. Él mismo nos, nos sí, confesó que estaba muy sí. herido porque el señor Ardila Lule le había, lo sí, había sacado. pero no lo sacaron a los tres partidos. No lo sacaron a los tres partidos. Y el ejemplo de que allá echan... Eh, eh, a los técnicos, hablo del Medellín. Cada que le da la gana el señor dueño es el de Humberto Sierra. No lo ratificó. Voy a echar a Javier Álvarez, pero vos que ha ratificado con contrato hasta diciembre del 21. Y no lo echó. Y no lo echó. ¿De qué estamos hablando? ¿Y Raúl, a qué quién le dijo eso? Hablando? ¿A quién le dijo eso que iba a echar a.? a Javier Álvarez, pero que iba a dejar el Beto Sierra. Se lo dijo Humberto, no lo dijo no, Humberto, no. Humberto Sierra en el programa, tampoco te acordás de eso, No, no hombre. ¿De eso no, no, no te no, acordás. No, no, no que yo le pre... Pero eso... él no dijo que tenía un contrato firmado hasta el 2021. Bueno, voy terminando el tema del Medellín, conclusión, señor Rosario, porque me creo no, que... No, bienvenido Bolillo, pero tampoco tan sumiso Bolillo. A ver a, a, a, a, a Gustavo Siguen analizando un listado de más de 20 jugadores Rafa ya se dio el tercero Que ya les di en primicia Se los adelanté ya en Pineda Y siguen analizando más jugadores Siempre Y para dar golpes de opinión la... y contentar a la hinchada Hay que traer buenos jugadores Ahí tiene que amarrarse usted los pantalones bolillo Uno de ellos puede ser Novoa Arquero, me parece muy buen arquero Que llegue al conjunto deportivo independiente de Medellín. Pero mire cómo es la vida Llega Hernán Darío Gómez y la venta del equipo ¿qué? Eso quedó como en veremos no Así es todavía. el tema. Bueno, no escuchaste eh, el esta semana eh, recibimos un homenaje del Honorable Consejo de la Ciudad de Medellín. Así que, pues, como hemos estado de cumpleaños, 20 años, recibimos el galardón... Un reconocimiento. De, un reconocimiento de parte del doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz. Y queremos, pues, agradecerle, doctor Carlos Alberto, muchas gracias por eh, realmente habernos tenido en cuenta el Consejo de Medellín y en la propuesta que usted presentó, que fue realmente consolidada y aprobada por todo el Consejo. Doctor Carlos Alberto, buenas noches y muchas gracias por el reconocimiento. Vamos a actuar diferente hoy en el Consejo de la Ciudad de Medellín. En este reconocimiento al equipo de trabajo de Rafa Gol, vamos a entregarle a Elkin Lavó, eh, en nombre de todo el equipo del debate de Rafa Gol, este reconocimiento por los 20 años que llevan de labor periodística. ¿Verdad que me siento orgulloso de hacer entrega de este reconocimiento? A ver, Omedelkin, a nombre de todos um, mis felicitaciones, ¿y usted qué opina pues, de este reconocimiento? Vea, diferente la nota. El invitado antes me pregunta a mí, muchas gracias, doctor Carlos Alberto Zuluaga, es un reconocimiento para todo este grupo de trabajo porque son 20 años, al lado de Rafa Gol, de Don Gustavo, de Luciano, de Augusto, de Juan Diego, de Arbeláez, de Parra, de Jackie, de Velosa, del Gitano, ¿quién se me queda? De Iris, nuestra secretaria, de Rafa Golinares, el mejor gol de Colombia, pues haciendo periodismo, y muchas gracias por este reconocimiento, oiga, ¿qué es lo que más le gusta del programa a usted? No, yo creo que el debate, creo que eh, eso lo motivó a uno, porque yo creo que allá, en el respeto que se tiene cada uno, se debate con, con seriedad, con altura, con vehemencia Y creo que eso es sano y eso es bueno. Y por eso eh, a todo el equipo, mil felicitaciones. Son hombres de bien, que lo han hecho muy bien y que espero sigan siendo un gran activo de la ciudad de Medellín. Felicitaciones y sigan construyendo desde el periodismo esa, eh, eh, digamos esos debates que tanto provecho le traen al deporte de nuestra ciudad. Oiga, hágame una preguntita, que lo veo bien, lo veo bien. ¿Usted es hincha real de quién? Yo soy hincha real de todo lo que suene en no, no, Antioquia. No, no, ah, no, ¿Qué no, hacemos, pues? No, dígame la verdad. No, no, no. Perdón, yo soy hincha del Medellín. El Medellín. Mi hijo es hincha nacional. Yo soy hincha nacional. Y, y vamos al estadio los dos. Pero no me... No, no, no me diga... No. Mira, velosa, velosa. Veloz. Hincha de millonarios, millonarios, hincha de Medellín. Hincha de Medellín, sí. eh, Ah, pero, pero es que usted no puede hablar por mí. Si a mí me gustan todos los equipos de la tierra que hacemos, vea, me gustan los equipos de Antioquia y el Boca Junior de Argentina. ¿Usted bueno, podría darle campo vamos, a Rafa Gol? Ya me eh, va a regañar, pues. Rafa, continúe usted pues allá en estudio. Mil felicitaciones y vamos para adelante. Mande la hoja de vida que presenta bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchos éxitos. Feliz Navidad. Gracias, lo mismo, doctor Luis Bernardo Vélez, presidente del consejo, doctor Carlos Alberto Zuluaga, a todos los 21 concejales que votaron por este homenaje al gran equipo de Partido Rafa Gol, en el cual está usted, Luciano. Uno, uno no puede ser modesto en estas cosas, no lo merecíamos. Antes estaba demorado, doctor Carlos Alberto Zuluaga, pero ese homenaje no lo merecíamos hace rato, hacer empresa en medios de comunicación durante 20 años es una hazaña. Hacer empresa en medios de comunicación y en estos tiempos modernos del internet, del la del chateo, hacer hazaña en radio y televisión es, es hacer empresa en radio y televisión es una hazaña. Gracias doctor, gracias, nos lo merecíamos. Sí señor, un reconocimiento en un momento tan, tan complicado para para salir adelante, para hacer empresa. Recordamos Rafa que recibimos del Consejo del Honorable Consejo de la Ciudad de Medellín en los 10 años y ahora recibimos en los 20. En los 20 años de Rafa Gol. Así que hemos hecho algo y vamos bien, porque ya estamos al puertas de cumplir 21, 21 años. En un mes medio, 30. En un mes y medio. Cumpliremos 21 años. El no, primero de febrero. Y todos los 21 concejales son afiebrados al fútbol, hacen ese reconocimiento. Gracias, concejales y concejalas, si se puede decir así, con, ¿no es cierto? Se puede perfectamente. Haciendo algo de tejido social en beneficio de nuestra ciudad con nuestros conceptos. Con y de verdad trabajo. que muchas gracias a la gente del Consejo de Medellín por acordarse de este grupo. Y más a mí, que me corresponde participar o disfrutar de de este 10% de tiempo que llene el, este Rafa Radio y Televisión. Son 20 años, de los 25 años llevamos ya nosotros, y de verdad que ya estar acá en estos homenajes sí enorgullece. Bien, muchas gracias a todo el Honorable Consejo de Medellín por dar este homenaje al Grupo Deportivo de Rafa Es que en el Consejo de Medellín hay diferentes tendencias políticas, gente de derecha, de izquierda, de centro, pero todos coinciden en que les gusta el debate y el superdebate de Rafa Gol Radio y Televisión. Muchas gracias. Y este reconocimiento de los 21 concejales que votaron por unanimidad también se los entregamos a ustedes, amigo televidente, amigo oyente, amigo cibernauta, porque ustedes sí que hacen parte de Rafa Gol Radio y Televisión. Lo que no se ve, no se escucha y no se lee, no existe. Y existimos gracias a ustedes. Oiga, y usted se quedó muy mal parado con ese cuento de que me gusta el fútbol antioqueño. Ay, ¿qué hacemos, pues? La posición más cómoda ah, de los comentaristas oh. deportivos. Oiga, uno escucha esto. y Osorio, ¿usted qué tiene tan buen oído? ¿Usted quién es, hincha, fulanito de tal? Mira, me encanta el fútbol paisa, ¿eh? Yo soy intia del fútbol Antioquia. ¿Qué lo dijo? Ese es Bayuno, yo soy Oiga, paisa. ¿a usted, a ese chabonadito de tal, ¡Eche! a mí me encanta el fútbol Ese de es costeño, yo, yo soy paisa. Yo fútbol de Antioquia. La posición cómoda de todos, de todos, y todos llevan un equipito en su corazón. Todos llevan su equipito en el corazón. Lo que pasa es que usted acabó Citar a un bayuno y un costeño hablando de Antioquia. Y yo, que soy antioqueño de esta tierra, vea. Soy este, antioqueño. Este corazoncito es de la tierra y me gusta el Boca Junior de Argentina. ¿O ahora usted me va a decir que no hinche por el Boca, pues? Eh, no, bueno. yo no hincho por el Boca. Mi segundo lugar en mi corazón, mi, mi gran corazón es de Atlético Nacional. Desde el primer grito que di cuando el médico me dio la palmadita el día que nací, no dije, ¡ay! Sino, ¡nal! ¡nal! Nalgues. Nalgues. Nal, nal, nal. y cuando se fue Osorio de Nacional ya no te gusta Nacional si no te gusta Juan Carlos Osorio salió Osorio de Nacional y no, todos los días es que, le, le das Atlético es que Nacional que ese amor Nacional. de Nacional te lo dañó Osorio al claro, salir del equipo verde es que yo quiero a Juan Carlos Osorio cuando Juan sube el día a Pacho Maturana, a Bolillito, aunque ahora Bolillo es tan rojo él, es tan rojo él. Oiga, le está los doliendo, viendo le está ardiendo a Juan José Peláez, los <ríe> quiero. A Pedro Hernán Darío, los quiero. Pero por un detallito, que todos tiene algo que ver con Atlético Nacional. Bueno, esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía, diseños originales, vitrinas de alta calidad.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 Llame al 444-4404 o visítenos en nuestra página señor .formarte, ¡Formarte! ¡Formarte! También virtual. Dictado por los más tesos. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía, diseños originales, vitrinas de alta calidad, cientos de clientes satisfechos, lo ratifican, llámenos 316-740-4248-312-734-8875 en Medellín. Ya abrimos las puertas de Euro Murano a nuestra familia ambigadeña, encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado, visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza. Euro Supermercado y estamos con Preuniversitario Formarte, prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia y a la nacional en el Preuniversitario formarse, dictado por los más tesos. Llama al 444-0404 o Formate ¡Formarte! También virtual, dictado por los más tesos. Bueno, y llegó como todas las navidades, Colanta trae este año los nuevos vasos de la granja Colanta. Prácticos, bonitos y en diferentes motivos coleccionables. Aquí tengo la vaca. Me tocó la víctima de estos días, el cerdo. Vienen con el caballo. Vienen con el perro. Me tocó la del primero de enero, la gallina. Bueno, sí, señor. Prácticos, sí, señor. Bonitos y en diferentes estilos. A ver cómo conseguirlos, señor Facilito, recoja tres sellitos de las bolsas de leche colanta. Llévalo a cualquier mercolanta y con 1.500 pedidos te lo puedes llevar. Aplican términos y condiciones. Colanta sabe más, sabe a campo. Visita www.colanta.com Ya vuelve El superdebate Debate por Teleantioquia. En tiempo de Navidad, se despierta la magia de compartir.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 Sabemos cómo es, cómo es la jugada. Por eso en Antioquia mejor apostamos en Betplay. Apuéstala la tu pasión y recibe apuestas gratuitas. Recarga tu cuenta. En nuestros puntos de venta GAN. Gana contigo. Autoriza con juego. En el regalazo navideño Flamingo. Comienza a pagar en marzo de 2021. Y aprovecha hasta 40% de descuento en ropa y zapatos. Flamingo Le Fía porque confía en usted. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Nacional eh, realmente sí ha salido los jugadores que tienen que salir. No, falta. Falta todavía Uf. por contratar muchos jugadores. ¿Cómo eh, ve el, la situación? El, el, de la señor, el, el señor técnico habló de un delantero que sea puntero, que sea centro delantero, que sea volante armador. Tiene nombre propio y dentro de ocho días queda sin equipo. Se llama Fabián Sambuesa del Santa Fe. Ahí lo tiene. Queda sin equipo que él, quiera Luis Paz, el de la América, también queda sin equipo a partir de la próxima semana. Entonces, están, están haciendo mucho análisis, mucha, mucho reconocimiento de hojas de vida, mucho miramiento de la manera formal como se comportan los jugadores en sociedad y pocas contrataciones. Muévanse, pues, porque ya la cosa empieza ahorita, antes del 15 de enero, con la Copa Colombia. Yo tengo, o oh, soy de otra idea, si yo tengo al Rifle Andrade, que es de los mejores jugadores que tiene el fútbol colombiano, ¿para qué voy a traer a Zambuesa? Y más con el rendimiento de hoy. Hoy se ah, escondió no, en el pero, partido. Pero, pero es que no, hoy... hoy, traigo, hoy no, traigo, traigo es un goleador. Un goleador es lo que traigo para Atlético Nacional, así como para Medellín, que se dañó lo, lo, lo de Rangel porque pidió más plata que Cano. ¿Ah? Es que la gente, los jugadores también se, se desfasan. Entonces, traería un goleador para Nacional, pero bueno, yo no sé, el dueño del equipo, eso lo tiene que pedir también el señor González, hacer pero, campaña, a ver que traigan un pero, goleador. Pero sí le siguen apuntando a las, a las divisiones menores. Mira, que subieron a Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo, de Juan Pablo con 17 años, subieron a John Valencia, un delantero, que en la sub-18 o sub-17 está marcando diferencia con el... Número 9, John Valencia, y un arquero que trajeron de Tumaco, de 18 años, Luis Miguel Marquis. Marquines, Marquines, Zurdo. Vamos a ver, están subiendo esos jugadores a trabajar con el equipo profesional, ¿no? Sí, pero es que independiente de que suban o no suban, son jugadores que van a estar en un proceso formativo, terminar un proceso formativo. Y creo que Nacional tiene que pensar en los cuatro jugadores que faltan todavía de lo que pidió el técnico, ahí tener los nombres que necesita. Porque por ahí circuló una versión, no sé, todavía sin confirmar de que posiblemente Jarlán Barrera se vaya para el fútbol, hay un pedido de, de, del fútbol de Europa, eso, eso todavía está ahí y no sabe qué puede pasar en el mes de enero si se va el jugador o no se va. Entonces ahí necesita Nacional un jugador, romper con un jugador que sea importante para engrosar la nómina que participe en el torneo, sobre todo pensando en Copa Libertadores de América. Aquí afortunadamente somos varios que conceptuamos porque donde el hincha de corazón de Nacional se quede con lo que dice Velosa, a esta hora la cardiovascular estaría colmada. <risa> Diciendo Rafa Gol, preguntando que cuántos refuerzos o qué pretende ya, Nacional. No y, y hablando de ediciones menores que va a ascender jugadores. Lo claro está, y sigo insistiendo, es que el cuerpo técnico advierte y habla de traer buenos defensores centrales. Ya trajo a Vanguero. Pero también advierto, el muchacho Restrepo, el que terminó como técnico en este campeonato y es asistente técnico del señor Guimaraes, es el que debe decirle durante el semestre y el resto de, de directivos de Nacional, para ¿quiénes deben vienen? salir? Porque me dicen que a esta hora en pretemporada están corriendo. Me imagino que Candelo está corriendo como un quemado para que lo dejen en Nacional. Y por encima de todo no, segura no lo van a tener en cuenta, don Luciano, para tranquilidad de uh, todos. Y Nacional, antes de traer jugadores, primero filtre, saque jugadores vagonios, que hay muchos en el equipo verdolaga y ojalá no queden porque no merecen quedar. De todas maneras, en Atlético Nacional se necesita urgentemente Sí, bueno. Sí, se necesita ya queremos, ya queremos, un arquero más Ya queremos transmitir la final con, no sé, sí. los del Medellín querrán que, que sea Medellín, yo la quiero transmitir con Nacional ya pues bah, ya. y eso que llevamos cuatro añitos sin ganar sea, llevan urgos de años sin ganar en ciento y pico de años seis títulos pues bueno, y con eso son felices vaya bueno. ellos, yo con cuatro años sin ganar ya me empiezo a desesperar, ya me empiezo a desesperar. Tengo la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. Ver, para 20 años los de triunfo. La de los 20 años. Rafa Gol, eh, 20 años. Sí, señor. Eh, esta pregunta tiene que ver, desde luego, con Nacional y Medellín. ¿En qué año conquistó Nacional su primer título? ¿En qué año contestó, o consiguió Medellín su primer título? La respuesta la tiene Juan Gabriel Serna González, nuestro gerente comercial de Rafa Gol Producciones. A ver, Juan Gabriel, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué más, Rafa Gol? Mi nombre es Juan Gabriel Serna González, gerente de Publicidad y Marketing. La respuesta es Atlético Nacional 1954, Independiente Medellín 1955. Ahí está la respuesta. Los títulos de nuestros equipos tradicionales de Antioquia, los primeros, Nacional e Independiente Medellín, Juan Gabriel Serna, gerente de ventas de Rafa Gol Radio y Televisión, ¿nos fue bien este año a pesar de la pandemia? Sí, señor, nos no fue muy bien este año eh, 2020, a pesar de las circunstancias, éxitos. ¿Fidelidad a los clientes o cómo fue el tema? Sí, señor, constancia y empuje en el tema de las marcas como tal y con Rafa Gol Radio y Televisión y Radio. Oiga, ¿usted qué tanto disfruta lo que hace vendiendo para Rafa Gol? Disfruto mucho como tal eh, mi carrera y, y estar en Rafa Gol Radio y Televisión con los clientes que son fieles a nuestra marca y como tal tiene su, re, su resultado óptimo. ¿sí? Claro, un número telefónico que la gente diga, ve. quiero pautar en Rafa Gol y aquí está el gerente de venta, Juan Gabriel Cerna. Mi número personal es el 302 29 5042, es el mismo número del WhatsApp. Te vende lo que sea, ¿cierto? ¿sí? Señor, con humildad y con empeño. Y cuando y... hay buen producto. Sí, señor, desde luego, con una buena marca y una buena imagen como tal, Rafagol Radio y Televisión. Este tapabocas me lo vendió Juan. ¿Cómo es la vida? Señor, que lo bendiga. Amén, a ustedes también, muchas gracias. La voz. Feliz Navidad, feliz año nuevo para don Juan Gabriel Serna. Es que, vea, todo el año el hombre estrenando, claro, si le va muy bien vendiendo. Una feliz Navidad a todos los televidentes, a todos nuestros compañeros muy amables. Bueno, eh, bueno eh, muchas gracias, Juan. Por favor, me regaló eh, un número eh. del 1 al 210. El primero que llamó el número 1. El número 1, Juan Ignacio Ocampo vive en el barrio Calazán. Cinco personas ven el programa Dos Hombres, Tres Mujeres. O, señor... hoy, hoy es 20 y estamos en el día 20, el 20. El número 20 corresponde a la señora Ángela Rivera del municipio de Pello. Allá cuatro Ay, personas ven el programa Dos Hombres, dos Mujeres. Entonces entregamos eh, el reloj de Di Mario, la precisión suiza para el señor que ganó eh, Ocampo y para la doña Ángela Rivera le entregamos la camiseta. Eh, voy a cerrar con vitrinazos. Tenemos tiempo para la vitrina, la vitrina, la vitrina. A ver, la vitrina, a ver, voy con vitrinazos. Tengo vitrina para Rodrigo Arboleda, para Henry, nuestro amigo Rodrigo Arboleda, para Henry Álvarez, ahí de la barra de Colombia, heladería Linares, que siempre lleva la selección Colombia. Estoy saludando a Salomé Ríos Ortiz, de parte de Carlos Sánchez, aquí del Máster de Teleantioquia. Para Samuel Pulgarín, que mañana se nos gradúa el hombre en la Universidad de Afid, en el tema publicitario. Felicitaciones. Lo mismo para Edwin Pulgarín. Estamos saludando a Estela Ortiz, en el municipio de Copacabana, y también eh, para Sergio El Chechocano Para Jairo Díaz, en Costa del Sur, Juan David Parra, para Ángela y Próspero en apartado, para mi hermanazo, John Pin Suárez en Bello. Para Marcela Otálvaro en el barrio Las Palmas, para Hinchas Rojos en Loreto, Huincho, Juan José, ahí están, el Poli, Ariel, Nicolás, Andrés, que están a esta hora en sintonía, Amados harás en El Coco. Vitrinazos también me escriben acá en Teleantioquia para Esteban Sosa, hinchas del Medellín, Dubán, Tuberquia y para Byron el Pollo Orozco. Para Leonardo Agudelo, Oscar Pérez, Chiquilondoño, Darío González. Para Yola, Ani, Lala, Alex Hernández. Para Camilo Gallo, allá en su almacén de, de luz, que no se pierde el programa, pone una pantalla de televisión su, el, el superdebate. Camilo Gallo, para el profesor José Montero, en Fonseca, Guajira, con su escuela Puro Talentos, está ahí... En enero tendremos sus jugadores por acá por la ciudad de Medellín. Para eh, Luz Elena, para eh, Roberto Jairo Betancur, mejor en la ciudad de Armenia, que le manda muchas saludes a todo el grupo deportivo, no se pierde el superdebate. Luz Elena, Eugenia e Iván Arango, que también son fieles oyentes, fieles televidentes. Y para don Tasiano Jiménez en Envigado. Tocayo, Reinazo, señoras uh. y señores, para Sergio Andrés Muñoz, coordinador de centro de iniciación. Formación deportiva del Inder Envigado, Juan Manuel Tavares, ahí el jefe de deportes del Inder Envigado, Sebastián Castrillón, un saludo muy cordial. También en el municipio de Envigado, Sebastián Castrillón, ahí los vemos con el saludo muy cordial. Jorge Hoyos, presidente de la Asociación de Barras del Deportivo Independiente Medellín y Oscar Darío Pérez, congresista antioqueño que a hora nos ve y nos escucha. Bueno, mis amigos, de esta manera llegamos al final del Superdebate por esta noche. Seguiremos en semana con el Superdebate de radio y a través de todas nuestras redes sociales como lo son eh, en el Facebook Live, Rafa Gol al aire y a través de YouTube también, Rafa Gol Linares. Eh, a todos ustedes, muchas gracias y también eh, les deseamos una feliz Navidad. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz Navidad en paz, en amor y con mucha seguridad para que no tengamos que lamentar